Vamos a hablar acerca de una campaña, una feria que se va a desarrollar en la ciudad del Alto mañana, en la que lo que se busca es promover valores a través de esta feria. Es una feria por una educación inclusiva y no discriminatoria. Para hablar de este tema está junto a nosotros la profesora Virginia Benito Cuti. ¿Cómo está, profesora? Buenos días. Buenos Gracias días. por estar Mi junto madre, a nosotros. Por la invitación también. Bien, hablemos acerca de lo que vamos a ver mañana en el, en la alcaldía quemada en la ciudad del Alto. Muchas gracias por la invitación, a agradecer al canal Javier y eh, aquí estamos saludando a la gente audiencia, ¿no? que nos escucha en todo Bolivia ¿no? y en el exterior. Eh, justamente yo estoy representando, soy técnica de la institución CEDIMA, que es Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara CEDIMA. Es una organización que apoya a la mujer y a la juventud haciendo diferentes actividades con el cual mañana queremos mostrar con una feria educativa de sensibilización de la educación eh, inclusiva no discriminatoria. ¿De qué se va a tratar esta feria? Sedima eh, tiene 30 años de vida. En ese transcurso ha formado a mujeres eh, de área rural en liderazgo social eh, y de derechos. Y ahora, este año, hemos implementado lo que es en áreas técnicas. Eh, ¿Cómo se llama esto? Artesanía textiles. Y la otra es eh, manejo de computación, pero a mujeres de área rural. ¿Por qué, por qué profesora es tan importante eh, poder empoderar a las mujeres del área rural de nuestro país, específicamente de esta zona, para en estos temas, en temas de liderazgo social, ahora en temas de computación, en temas de eh, incluirlas en lo que es eh, la tecnificación de los textiles, por ejemplo. Eh, hay una necesidad, ¿no? Que las mujeres siempre estamos relegadas en áreas rurales, no podemos salir fácilmente a las ciudades y es, nos quedamos en, las, en la casa, ¿no? Entonces, por eso se ha hecho este eh, proyecto, es, eh, por ejemplo, para que las mujeres ya no tengan miedo al expresarse, que participen en las reuniones, eh, que que sean parte de la sociedad no que manejen grupos todo eso pero no simplemente es eso sino también la mujer necesita para que ellas eh, sobresalgan en su en su vivir o sea en su familia necesita algo no el eh, recurso económico entonces por eso se está implementando eh, áreas técnicas como es artesanía entonces a través de eso están aprendiendo por ejemplo cómo se debe a ver, ¿qué tenemos por acá? Cómo se debe seleccionar, por ejemplo, la fibra, la fibra de lana de oveja, puede ser de llama, también mostrar. puede ser de, de vicuña, todo eso, ¿no? Entonces, eh, se, se clasifica y qué lugar eh, es para cada prenda, ¿no? Entonces, de esa forma se selecciona la fibra. Y después... Eh, se mira, hace... aquí aprenderemos un poquito, aprovechando que la tenemos a usted acá, vamos a aprender un poquito acerca de estos tipos de lana. Estos son lanas de... De, de oveja. De, de oveja. De okay. oveja. Entonces, esta de qué lugar sería la que dice el primero la primera es el lugar de la espalda de, la, de las costillas por ese lado y que es eh, finita no o sea esa es la sí, más finita la, la más finita donde se puede utilizar para mantas y también para chompas ah muy bien y esta es la espalda es la de segunda dice acá sí sí la segunda eh, lo mismo eh, sirve también para eso para la espalda, eh, para las chompas y para para otras prendas más, ¿no? Muy bien, por acá tenemos a... Eso es eh, de pierna que sirve para la valleta, para puede hacerse valleta, eh, para hacerse pollera, pantalones, sacos, todo. Ah, ok, para tejidos es más, más es más largo y tiene que ser durable y solamente va por una hebra. Ah, muy bien. acá Por acá tenemos... Eh, la gruesa, eso también sirve para, para cama y también para, para chompa, ¿no? Bien, entonces ustedes capacitan a quienes participan de estos cursos eh, acerca de, por ejemplo, este es un ejemplo de lo que capaz Claro, claro. Eh, enseñamos, por ejemplo, antes no lo hacíamos de esa forma, pero ahora lo enseñamos, ¿qué, qué parte puede ir para una prenda específica? Y también de, de eso ya se, ya se hila, después se, se torcela y se lava ya para, para el teñido que es natural. Estos son los teñidos naturales. Ah, bien. Entonces, esta ya es la lana... Ya procesada. Ya procesada y, y teñida. teñida. ¿Esto también aprenden? Aprender. Sí. Eh, tenemos, por ejemplo, en, en artesanía por módulos. Eh, y el primero es eh, tejido básico, en lo que aprenden a hacer los puntos, ¿no? Aprenden a, en, el empiezo después con los puntos y luego... Eh, Cómo se llama esto y después es el, el otro módulo que es los teñidos entonces de esa forma se va avanzando hasta llegar a prendas más grandes y aquí es, es un álbum también de tejidos eh, que han hecho las hermanas, ¿no? de esa ah, forma se, se inicia vamos se inicia y eh, después ya se llega a unas prendas grandes donde ya se puede aplicar los puntos que han aprendido las hermanas en chompas como para varones de mujeres, para jóvenes, para niños para todo Y también se aplica lo que es la máquina, máquina industrial puede decir, o manual, sí. que, que también ayuda a hacer rápidamente las prendas. ¿no? Entonces, de esa forma se, eh, se desarrolla esta, este curso de artesanía. Es decir, las mujeres que han participado y que mañana van a estar exponiendo, eh, están presentes en toda la cadena productiva, es decir, desde que van a seleccionar la lana en su estado natural, uh -huh. van a hilarlo, van a teñirlo y van a también tejerlo. Claro, de esa forma se está haciendo y eso van a demostrar mañana, que es eh, que se va a llevar la feria en Alcaldía Quemada, en el Alto, a partir de las 9. Y quisiera invitar a todos los oyentes que ven, a quisiera que vengan ahí a participar, a ver. Eh, profesora, tiene más o menos un número estimado de... ¿Cuántas mujeres en estos 30 años de CEDIMA se han formado eh, política, socialmente y ahora con esta, nueva, con esta nueva implementación que son estos talleres? Eh, más eh, o menos, haciendo eh, un cálculo. Sí, en ese transcurso de, de los años que ha pasado tenemos más de 5.000 mujeres eh, que se han formado en liderazgo social y derechos y tenemos más de... Más de, ¿cómo se dice?, directos sería, ¿no?, que he mostrado Y hay indirectos porque las hermanas lideresas por ejemplo, eh, cuando hacen eh, los cursos de, de liderazgo, que conforman casi un año, siete meses, siete módulos, cada mes se lleva un módulo. Y, y eh, como su trabajo práctico de ellas es eh, hacer réplicas en sus comunidades, entonces también llegan a diferentes... Eh, espacios, ¿no? Eh, como se dice, eh, a los varones, a los jóvenes, las mismas hermanas, donde ellos fortalecen su conocimiento porque si aprendes nomás en el aula, no lo, no lo ejerces, pues ahí nomás se queda, pero cuando ellas exponen, eh, también enseñamos la metodología de, de elaboración de materiales de exposición. Eh, y eh, también el laboratorio que es importante eh, a expresarse para las hermanas. ¿no? Entonces de esa forma ellas eh, salen ya como lideresas, eh, reciben un certificado a nivel eh, con 300 horas académicas, es avalada por la Universidad Salesiana y eso también les sirve como currículum, eh, donde ellas puedan, eh, por ejemplo, uh, eh, a ser parte, digamos, de una organización a o, postular algún o cargo. a postular un cargo que puede ser concejal a diputadas. Y también tenemos hermanas que están ejerciendo actualmente cargos, como hay concejalas, hay diputadas, senadoras incluso, ¿no? Entonces, ese es el, el como se dice, el aporte de ese DIMA, formar mujeres y jóvenes. Profesora, también. muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Nuevamente la invitación para que mañana la gente se pueda dar cita en la Ciudad del Alto. Sí, por eh, invitarles a todas las hermanas, hermanos, jóvenes que, que están viendo el canal Aviala, Yala. Eh, están invitados que pasen mañana a las 9 de la mañana a día Quemada a, a ver la exposición de, de las tres escuelas que tenemos. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros, profesora, y nosotros estaremos atentos. Muchas gracias.